Las voces son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ve, ver. Ve. O menores de 7 años no lo pueden ver. Ah, y si eres un menor de 9 años, pues... ¡SEÑORA! Su hijo está viendo groserías en YouTube de un youtuber. la hey, lavis, mira esto. Eh, es gracioso, ¿verdad? No, no es gracioso matar a la gente Vamos a ver si te gusta a ti, cabeza de pichula Así que vamos a ver Así que espero que te guste esto Eh, no mates a la gente Ay, ándate a la mierda, Levi. A la mierda todos Uh, oh, qué mierda oh. oh, mierda, te odio ¡Yo soy la mera Pichula, hijo de puta! ¿Qué carajos hablaste? Oh, por Dios. Algo que no se ve todos los días en esta serie. Ahora, chicos, es hora del que porque ha perdido el episodio anterior. Así que vamos a dar mierda. Ah, volví a cantar la canción de Cake Así que prepárense para que sangre en sus oídos. The response now oh, well, you see it's Uy. Ok, entonces ahora vamos a dar eh, palas. Oh, vamos a dar palas. Esto es una broma. Bueno, vale verga, va Así que vamos. ¿Quién quiere palas? Yo doy las palas. Así que vale, vale, vale. Ya las doy el... y dejo en la área. Vamos a ver, esos hijos de puta son los elegidos para hacer esto. Y Así que toman. Ahora solamente quedan dos palas. ¿Para qué eso ¿Son dos palas? Ok, esta vez ha votado 40 y... Sí, Ay, como sea, número cuatrocientos cuatro, y cuatro. Así que, Fabi creo que te has ganado una pala. Así que, toma. Eh, soy la mera pichula. Ahora, pensé. Tú creo que no has ganado la pala. Así que te voy a decir a oh, la mierda. Chupa vergas. No soy un chupa vergas. Bueno, creo que es ganó la pala. Así que, vete a la mierda. Así que, chupame los cojones y vete a la mierda. ¿Qué? ¡Esta es una injusticia nueva. Se sí me decía... O sea, de verdad, creo que somos jodidos, amigo mío. Así que, ¿qué tendremos que hacer esta vez? ¡Ey! creo que... Ay, como sea. No lo sé. Así que, bueno, vale verga Así que, esta vez... ¿Qué? ¿Cómo que vamos a no, no, creo que... más no sé aquí pero bueno, ya. Ok, como sea. Así que todos, todos, todos, todos, esto mejor. sí. sí. Venga, verga, verga, verga, verga. Ver, ver, a... Okay, ¿cómo sea? Estaba vez es quitaré mis peluches. No habrá peluches, así que vaya a ser mierda. Así que bueno, ya no sea una competencia puta. Serán tres ciclos. Algunos se salvarán. Los tres primeros se salvarán, mientras que los otros cuatro serán que castiguen. ¡Ay, ¡Oh, qué mierda, qué chucho! ¡Oh! Oh, carajo, esto es medio difícil, pero te acostumbras. Ella es que te usará como escudo mano, así que no jodas. Ahora sí, es hora de ver quién es el escudo mano, chupabanos de mierda o algo así. Ahora, no, no, es que con cuidado, co cuidado. <risa> Ay, oh, cómo será, esto es una calle demasiado grande. Por allá es. Oh, oh, chicos, chicos, nunca supe esto. ¡Oh, oh, oh, oh, eh! ¡Está lechando al perro! ¡Oh eh, eh, eh! ¡Ay, mierda! Claro, ah, ¡Ay, uh, no! ¡Frena, -no. frena, no, frena! No, ¡Mierda! ¡Ah, chupa vergas! ¡Oh, mierda! ¡Ah, ah, chicos! ¡Oh! No, no, que no choque con esta madre. No, me da tiempo. ¡Ah! Creo que Firey estuvo muy cerca, pero no se cuento. Oh, ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ah! Bubble es el primer lugar! Así que toma. ¡Sí, perros! ¡No, no, no, no! ¡Rocky es el segundo lugar! Y ahora queda el tercer lugar. Así que, ¿quién será? ¡Ahora, yo voy a ser el tercer lugar! ¡No, no! abajo. ¡Pum! Ay, la verga. Sí, perra del culo. Okay, creo que te han salvado. Así que es bueno, así que los otros cuatro se han eliminado. Espera, esto no es justo o algo así. Así que chupa a la verga, no, porque ya se acaba. No, Así que estos cuatro se han eliminado y ustedes no lo serán, pero yo sí. Así que tienes que votar mierda. Sí, somos una mera pisura. ¡Ay! Oh, ¡Qué asco carajo de pico ¡Chúpame los cojones! ¡Mierda! ¡Este pistola fue demasiado corto! Bueno, como sea. Ahora Bubble, ¿se ha salvado? Bueno, como sea. Así que con cuidado, Bubble. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué vestido! ¡Ay! ¿Con raras? Bueno, eso es un poco raro. Por, para ser alguien estúpido, ¿no? estupidez eh, es tanto raro. Bueno, vamos a chupame los cojones, estos serán los eliminados, algo se repeteó, así que tienen que votar, para el siguiente episodio eliminar a uh, alguno, que será a uh, las 3 de aumenta, el siguiente episodio saldrá en como dos horas o una. nadie lo sabe, así que vota, vota, vota, vota, vota, voto. Creo que no le veo una interesada a esta mierda. ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¿Qué carajo está pasando? ¡Oh, carajo! ¡Oh! shusha! Oh. No sé qué carajos pasó ahí. <risa> Próximamente.